Vamos con el pichi. Yo ya he ido avanzando por aquí un poquito y os cuento todo lo que he ido haciendo. Mirad, he cortado un trocito de tela de 23 centímetros por siete y medio, más o menos. Esto lo voy a dejar para la cinturilla, me va a sobrar bastante pero tengo que empezar a cortar por algún sitio y bueno, pues esta es la medida que yo creo que me iría bien mirad, vamos a hacerle como un pequeño cinturón entonces prefiero dejarle un poquito más que no que me quede una cinturilla súper estrecha que no me gustan esto lo vamos a reservar para luego cuando tengamos hecho todo lo que es la faldita por otro lado eh, estoy preparando ya los tirantes mirad, he cogido dos trocitos de tela de eh, 23 por 5. Eh, lo que he hecho ha sido mirad aquí cogemos a la mitad yo lo hago con los dedos y con las uñas vosotros podéis plancharlo si queréis si os resulta más fácil en esta parte del centro en la, en la marca que le hemos hecho ponemos hacia adentro y hacia adentro y después hacemos un bocata y con este bocadillo lo vamos a dejar ya para la máquina yo estoy utilizando viella, se deshilacha muchísimo. Entonces eh, lo que he decidido es hacer de esta forma el tirante porque me queda mucho mejor la parte de, de dentro y así las orillas no se me, no se me deshilachan. Perdonar mi voz, pero estoy otra vez con mi crisis de alergia y bueno, pues hoy es un día un poco feo para mí. Bien, pues eh, vamos a hacerlo de esta forma. Como veis, yo muchas veces ya es que ni, ni lo plancho. Voy directamente con los dedos. Es con lo que yo me ayudo porque es la sensibilidad que vamos teniendo. Esto lo vamos adquiriendo con el tiempo. Y después de hacer muchas horas de costura no hace falta ya tomar muchas veces ni medidas. Bien, pues esto lo vamos a pasar a la máquina. Y vamos a pasar un pespunte por el filito y otro por el otro filito. En este vamos a sujetar las dos partes y este lo vamos a hacer como de embellecimiento. Vale, esto para la máquina también lo reservamos. Ahora he cogido un trocito de tela. De tela del vestido he cogido... Eh, son 12... 14 centímetros por lo que he pasado la remalladora y para recortar un poquito igualar y sobre todo ya os comento que no que no se me vayan toda la, la tela veis es que es mirad, se deshilacha solo con tocarla entonces lo que he hecho ha sido eh, cortar un trocito y remallarlo lo primero pero eh, la medida real Serían, ¿veis? Yo tendría aquí unos 13 centímetros, pues ponerle que me haya comido uno con, con el doblez. Si le vais a hacer un zigzag con 13 centímetros tenéis suficiente. Si le vais a hacer un dobladillo tenéis que ponerlo un poquito más, pero vamos, que un centímetro más o menos tampoco nos va a ir de nada en esta medida. Bien, y ahora he cogido... 80 centímetros se me ha de ancho 80 centímetros de ancho por los 12 de alto y lo que he hecho ha sido cortar la misma medida de tul pero yo lo voy a poner doble porque quiero que se me vea el, es un azul muy clarito veis es muy suave entonces lo que quiero es que se me vea el tul debajo de, de la de la puntilla si solamente le pongo uno creo que va a parecer más bien blanco que azul no me va a hacer ese efecto que yo esté buscando entonces he decidido ponerlo doble y aquí como ya os he comentado le he pasado la remalladora y le he cosido la puntilla la puntilla tiene 3 centímetros de alto es una puntilla, ya sabéis, de hilo que simula mucho al bolillo, es la que tanto me gusta. Bien, pues ahora vamos a hacer la falda. Yo voy a cogerme el tul, que lo he, lo he cortado exactamente igual que la tela, pero le he dado un poquito más de largo. Porque mi idea es que me salga por debajo de la, de la puntilla, no mucho, solo un trocito pero que me quede un poquito así como al aire. Entonces voy a unir los dos trocitos de tul y lo voy a unir a la tela de la falda. Y ahora con todo esto lo que voy a hacer va a ser pasar un pespunte, un hilván, como queramos llamarlo, para fruncir, y voy a fruncir las tres piezas a la vez. Una voy a hacerlo todo hasta el final. Y una vez que lo tenga hecho, vuelvo y seguimos avanzando. Eh, os recuerdo, voy a pasar el pespunte o el hilván para hacer el fruncido. Voy a pasar los tirantes a máquina. Y vamos a ir avanzando rápidamente este pichi que va a estar hecho súper rápido. He cosido la faldita de, del pichi, la he remallado por los laterales y le he puesto una costura. Esta costura que le he hecho, le he dejado aquí arriba una pequeña abertura para así podérselo quitar y poner por la cabeza. Eh, vamos ahora a tomar la medida de, de la cinturita de nuestra Erika, a ver cuánto nos mide... y nos da uh, 17 centímetros eso es lo que vamos a dejarle aquí vamos a coger más o menos vamos a buscar la mitad de la faldita y así de esta forma pues ubicamos el centro de la misma para que nos quede lo más ajustadito posible mitad para cada lado hemos dicho 17 centímetros 17 centímetros, pues vamos a poner aquí la mitad y vamos a empezar a rizar. Bien, pues aquí vamos a coger un alfiler y vamos a anudar uno de los extremos del hilo. Ahora vamos a cogernos el trocito de la cinturilla que teníamos apartado. Voy a quitarle este trocito que, que tengo aquí, que es del de empiece, de la orilla. Y vamos a buscar aquí los 17, 17 centímetros de la cinturilla más un par de ellos que vamos a darle para las, las costuras. Y ahora vamos a buscar el centro. Voy a marcarlo con el bolígrafo. Esta sería la mitad. Bien, pues entonces vamos a poner la mitad con la mitad y vamos a ponerlo derecho con derecho. Y aquí vamos a poner un alfiler. Y ahora nos vamos a venir hasta aquí tenemos que dejar un trocito como el que hemos dejado aquí para luego hacerle la vuelta que si queremos la dejamos ya hecha y así vamos avanzando y aquí vamos a ir marcando para ahora coserlo y nos venimos hacia el otro lado y hacemos exactamente igual esto lo vamos a meter y este lo vamos a meter también un poquito y vamos a hacer que nos coincidan las dos partes iguales y ahora vamos a ubicar todo este tejido para la cinturilla tenía aquí vamos a hacer exactamente igual vamos a cogerlo aquí con un alfiler para sujetar este hilo que no se nos vaya doblamos un poquito lo que sería la cinturilla y doblamos aquí que es donde va a ir ubicada y ya con todo esto nos vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno de la de la faldita del piche vamos a unir la cinturilla con la falda y después ya solamente vamos a doblar por aquí y ya podremos irla terminando he pasado a máquina todo lo que es la cintura junto con la cinturilla y ahora lo que vamos a hacer va a ser bueno, mirad, así ha quedado por el derecho. ¿Veis? Queda muy asentadito y muy recogidito todo. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí le habíamos dado en los laterales, le habíamos hecho un doblez hacia adentro y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coger como medio centímetro y vamos a bajar hasta donde tenemos la costura de... De la unión de la cintura con la cinturilla. Y lo vamos a coger así. De esta forma. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a bajar como medio milímetro más o menos. Un poquito solo más, más abajo. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo. Y vamos a intentar que nos queden todas las costuras lo más tapada posible Algo tan pequeño cogiéndolo con alfileres es un poco un poco fastidioso de, de jugar con ello. Pero bueno, con paciencia vamos a ir sujetando y, y cogiendo. Y una vez que lo tengamos todo bien asentado, podéis coger un hilván si queréis. ¿Veis? Nos va a quedar así. Yo he decidido dejarle como medio centímetro de costura para que me haga un poquito de, de cuerpo en lo que sería la cinturilla de la, de la faldita. Y con esto vamos a ir a la máquina. Vamos a pasar un pespunte para que nos dé más cuerpo por aquí. Un pespunte o si queréis podéis hacer un, una puntada escondida, una puntada invisible. Hacemos esta parte de aquí y toda la parte de abajo, bien a máquina o bien cosida. Eh, yo aquí no le voy a dar nada porque me va a quedar muy, muy finita y no lo quiero. Quiero que me quede un poquito como con cuerpo. Y ahora, una vez que ya tengamos esto, solamente vamos a ubicarle lo que serían los tirantes. Para ubicarlos, mirad, buscamos el centro de la faldita y como a un centímetro aproximadamente como a un centímetro vamos a colocarle los tirantes yo le voy a poner una marca y las voy la voy a medir porque no los voy a coser a máquina, les voy a dar una puntadita a mano entonces los voy a poner así desde donde he puesto la marca un hacia la izquierda es el centro, un centímetro, un centímetro y después el tirante pensar que tenemos una cintura muy delgada entonces si, si la pusiéramos aquí, que sería más o menos su centro ¿veis? Podríamos ponerle los tirantes aquí Ya os digo, el centro un centímetro a cada lado y el tirante es muy pequeña tiene, Tenemos muy pocos centímetros para jugar con ella Entonces no nos interesa que se nos vaya hacia las mangas Y tampoco que nos tape el, el guipur que le hemos puesto Vamos por partes, voy primero a coser esto Creo que lo voy a hacer a mano, me va a quedar más bonito. Lo voy a hacer con una puntada escondida y le voy a poner los tirantes. Y ahora ya sí que os doy la medida exacta de donde los he puesto. Mirad, y ya le he hecho, le he puesto los tirantitos. Le he puesto unos botones que tengo de madera. Eh, estos los compré en, en una de las ferias de creativa aquí en Madrid. Y, y la verdad es que me gustan mucho, son muy neutros y creo que le quedan bastante simpáticos a la falda después lo que he hecho ha sido ponerle estos automáticos que os dije que tenía pequeñitos pequeñitos son muy chiquitines y se los he puesto tanto a los, a los tirantes como a la falda ahora os dejaré las medidas de los tirantes y donde los he ido ubicando pero en realidad Creo que eso es lo de menos porque vosotras tendréis que medir vuestra muñeca y ver dónde os va quedando. Ya he cortado el sobrante del tirante y ahora lo que voy a hacer a mano va a ser como una especie de sobrehilado y le voy a poner un pequeño nudo porque ya os he comentado que esta tela se me deshilacha muchísimo. No merece la pena ponerlo en la remalladora porque es muy pequeñito es un trozo muy chiquitín y de esta forma pues también me va a quedar igualmente sujeto y, y bueno con un pequeño remate así lo tendré bien rematadito. bien pues ya una vez que lo tengo así ya sabéis que me gusta esconder los nudos y cortaremos y ahora se lo vamos a probar a, a nuestra Erika. Vamos a ponerle la faldita, el pichi, porque en realidad es un pichi. Mira, yo le he puesto para que quede muy muy eh, marcada la cintura. Ahora, por la parte de atrás, le he puesto los tirantes cruzados. ¿Veis? Y cogiditos aquí. De esta forma podemos quitar y poner el pichi cuando mejor nos, nos convenga a nosotras. ¿Veis? Y queda súper graciosa. Bien, pues a mí me encantan. Las manguitas de farol me parecen una verdadera monada Son muy de niña, muy femeninas A mí me gustan mucho, me parecen muy graciosas Y bueno, pues vamos a seguir con ella Y vamos al siguiente paso eh, Yo la quería calzar, pero lo voy a dejar para el último, último momento Porque mirad los zapatitos que tengo para, para mi Erika Son unos zapatos monísimos Pero eh, tienen mucha purpurina Mucha, mucha purpurina. Es tejido, no es piel ni nada parecido, con lo cual es muy delicado. Y entonces lo que no quiero es que el zapatito esté perdiendo todos estos detalles por todos los sitios. Me gustó este zapato cuando lo vi porque es muy es muy neutro. Eh, según lo que nos acerquemos, pues eh, cambia la tonalidad. Eh, tiene algunas, algunos brillantitos en azul... Otros en rosa pero lo bonito es ponerlo cerca de, de un color específico porque se refleja y coge esa tonalidad. Como veis es muy pequeñito, es muy, muy debilito, es muy, muy frágil y entonces prefiero dejarlo para el final. Ahora vamos a seguir con, con nuestra Erika y vamos a seguir vistiéndola que creo que le está quedando todo como un poco gracioso.